ayer yo voy a arreglar el motor ya que yo otra vez mía ya no pantalla para entrar el motor yo traigo lucha y fui a $7,600 pesos le puse la batería y muchísimas cosas pues lo subo arriba a, a, anoche y anoche ya me, me llevan la batería ¿Le roba la batería entonces? yo digo que, que ese ladrón robó y se voló para mí me encogido, voló porque ahí, ahí hay alarma y el tiempo que, que él salió, no tenía tiempo para coger para allá sino voló rápido ¡pum! y cuando sonó la alarma la alarma dura 30 segundos para que con todo rap, rápido, El señor se voló, cuando yo salí en pantaloncillo y colina en la mano, no lo veo, le digo yo a, a, a otro que ahí, le digo yo, mire, eh, Julio, busquemos por aquí, y salgo buscando, que esté escondido, está escondido, no está no le dio tiempo a salir. Yo, digo, al menos que saliera por aquí, porque por ahí por frente a aquel palo que pasa a esa casa, tú ves. El que este, para mí fue que salió por ahí. ¿Cómo es el nombre suyo? El agio Polán ¿Qué usted hace aquí entonces? ¿Qué usted es? Yo vendo cocodilla, güey. A mí me... Me, me agarró un carro sonata 2011 y me le desbarató el baúl tú oye, me, me se llevó la llave rueda el, el gato el, el, la, la rueda el, la batería y el radio tú Oye porque es lo que yo digo abro por adelante y no me rompe el baúl tú Oye porque fue un daño que me hizo medio tú, ves, ese de, de, de Mira, mira, mira lo que, hay hizo, que a este ladrón al parecer en serie por todo lo que ha hecho en esta zona. No, no, no, eso que agarrarlo, hay que ver, porque mira, ahí hay dos cámaras, porque ahí quitaron, se el hay dos cámaras grandes, y eso está iluminado, y si usted lo pueden ver ahí. Ahorita porque Luisito no ha llegado, parece que estaba fuera de Macorís, el hijo de Luis. y Ahorita va a ver la cámara, tú ves, porque está claro, se ve bien. Oye, a menos que no esté encapuchado. ¿El nombre suyo es? Eh, Tunto Mena. Vamos a esperar a ver qué, qué hacemos porque, oye, ¿se atreva a llevarle a romper otro carro más?